Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a el taller de superación personal y financiero. Así es, sean ustedes bienvenidos, solo para personas que sí desean un cambio en su vida. Bienvenidos uh -huh. al camino del éxito. Así es. Hay personas que solo sueñan, personas que solo quieren, personas que sí tienen metas, pero también hay personas que se esfuerzan en lograr sus metas, y sus sueños en la vida. Estos últimos son los que verdaderamente sí tienen éxito en la vida. Fíjate que es bien interesante esto. Estas personas son las que sí tienen sí, éxito en la vida. Quienes los que hacen cambios, los que hacen, los que hacen eh, se esfuerzan por salir adelante claro que sí. y que tienen sueños y que tienen, y tienen metas. metas. Veamos esta Correcto. lámina. Así es. Hay personas que Vemos que pues tienen carritos humildes viejitos mm -hmm. y, y hay personas tienen que nuevos? tienen carros nuevos. Lo mismo o, sucede con, en las casas. En las casas, hay casitas humildes, personas que viven de esa manera, hay personas que viven pues ya en, en unas casas más confortables. Eh, entonces, ¿cuál será la diferencia? Ok, la diferencia está simplemente en no tener sueños y no tener que, que metas. metas. Cuando es. la persona tiene sueños y si tiene metas, entonces cambia la situación. Se esfuerza. Entonces, te preguntamos a ti, ¿tú quieres un cambio radical en tu vida? ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad quieres un cambio? Entonces, escríbenos. Escríbenos. Danos tus datos personales para podernos comunicar contigo. Nombre completo, correo electrónico, teléfono celular y de casa, dirección de Skype, si lo tienes, la ciudad y el país donde vives. Comunícate con nosotros. Estamos en la mejor disposición de ayudarte, de darte la mano. Claro que sí. Pero escríbenos. escríbenos. Y aquí abajito hay también una información Ahí para sí. que nos escribas. Correcto. Entonces, escríbenos y permítenos ser de ayuda y de bendición para tu vida. Así es. Sí se puede. Creo. Sí, sí se puede. Sí se puede. Hay que romper paradigmas. Te esperamos. Te esperamos.